UADC informa. Calidad académica. La Facultad de Psicología de la Unidad Saltillo convoca a participar para la obtención de una vacante de profesor de tiempo completo del programa educativo Licenciatura en Psicología. Los interesados deberán de enviar los documentos solicitados hasta el 8 de noviembre del presente año, vía correo electrónico a carlavaldez@uadc.edu.mx posteriormente del 11 al 13 de noviembre, deberán de agendar una entrevista con el Consejo Directivo de la Facultad y presentar una clase muestra en la que se asignará un tema específico a desarrollar. Más información en la Facultad de Psicología ubicada en la Unidad Campo Redondo, Edificio C o comunicarse al teléfono 844-412-3528. Con el nombre El Arte de Innovar, la Facultad de Mercadotecnia de la Universidad Autónoma de Coahuila invita a la comunidad universitaria y público en general a participar en su trigésimo simposio. El evento se llevará a cabo el jueves 24 y viernes 25 de octubre en la Sala de Seminarios Emilio J. Talamás, en la Unidad Campo Redondo. Se impartirán ocho conferencias por expertos en materia de mercadotecnia e innovación empresarial. La entrada para el público en general y universitarios externos a la Facultad de Mercadotecnia ...tiene un costo de 450 pesos. Registro e informes a través del teléfono 844-412-9109. Vinculación Con el fin de promover entre la ciudadanía la cultura de revisión... ...para la detección oportuna del cáncer de mama... ...el Hospital Universitario de Saltillo invita a la población... ...a realizarse autoexploraciones y visitas médicas... ...en caso de presentar sintomatología. Coahuila ocupa el tercer lugar a nivel nacional... ...en muertes por cáncer de mama... Por ello, es importante que la población conozca la sintomatología y acuda a un médico en caso de observar irregularidades. El área de Oncología del Hospital Universitario de Saltillo atiende a partir de las 14.30 horas. Para más información sobre los servicios, comunicarse al teléfono 844-411-3000-3210. La Facultad de Ciencia, Educación y Humanidades y la Secretaría de Educación de Coahuila, a través de la Dirección de Educación Secundaria, preparan un convenio de colaboración para beneficio de docentes. Se busca ofrecer a los docentes de secundaria oportunidades para el estudio de un posgrado, tanto en maestría como en doctorado, a través de la facultad se ofertarán las maestrías en ciencias de la Educación y en Metodología de la Investigación, así como el Doctorado en Ciencias de la Educación. Además, los maestros tendrán la oportunidad de cursar los programas en modalidad presencial y en línea a través de la Plataforma Universitaria de Educación a Distancia. Cultura la Orquesta de Guitarras de la Escuela Superior de Música invita a la comunidad universitaria y al público en general el próximo 25 de octubre al concierto que ofrecerán en el Centro Cultural Vitolesio Robles, en Aldama e Hidalgo del Centro Histórico de Saltillo. En el concierto interpretarán música mexicana y latinoamericana para recaudar fondos y participar en el Festival Internacional de Orquestas de Guitarra en Jalapa, Veracruz, en el que se reúnen diversas agrupaciones guitarrísticas de México y el mundo. Los boletos pueden adquirirse en la Escuela Superior de Música, ubicada en Avenida 3, esquina con Avenida 16, en la Colonia Antigua Lourdes, con la promotora cultural Patricia Sena o bien el Día del Concierto. Universidad Autónoma de Coahuila. En el bien, fincamos el saber.